¿Alguna vez has tenido tu bicicleta con mucho barro? Tú sabes que esto es oro puro. ¡Cáchate! Tenemos para sacar agua. Detrás de esto hay un espacio en alto. Ahí hay tierra. Lo podríamos despejar lo justo y necesario para poner detrás de este un lugar donde lavar las bicicletas cuando llegues del cerro. detrás de la casa, aparte de esta cosa que calienta el agua de eléctrica acá hay una tapa que no recuerdo dónde Estoy desde acá atrás y ya eso suena distinto ahí está la tapa Voy a despejar un poco esto, porque el, el, el, está en subida y el agua acá se acumula hasta llegar a donde estábamos antes. No me voy a volver loco acá, voy a quedar lleno de barro aparte. Acá hay una llave Y esa llave la voy a cortar Ahí está cortada Lo más duro que le ha tocado a esta zapatilla en el último tiempo Es pegarle a la pala para sacar el barro Dos llaves más Esta No quiero que trabaje Y esta tampoco quiero que trabaje Estamos cerrando todo el circuito por si no se están Dando cuenta Aquí va a venir el momento de la verdad La teoría dice que Estando esa también cortada, si yo corto justo ahí, no debería pasar nada. Entonces, todo por el todo. Ah, Esto una pésima idea. Ya, si no funciona el tema de las llaves, tengo que ir a cortar la electricidad de las bombas en la caja fusible. No, oh, le está llegando justo a la cámara. Bien, está, va a estar seco Lo estoy cortando acá y no acá Porque esta bomba saca agua del pozo Y el pozo tiene mucho sedimento. Y por eso no lo ocupan Muy bien Esto lo vamos a lijar para que pegue lo mejor posible Ahora oh, tengo que cortar otro pedazo para que quepa Estoy probando Hasta aquí y acá Hay como Esa distancia Voy a tener que cortar dos veces Porque meterlo acá no No Entonces ahora sí lo lijamos. Ya, ahí entre medio debería entrar nuestra. Va a ver justo ahí. Esto es para el PVC, lo que el pegamento de parches es para los parches. <risa> Perdón por eso. Ahora no, dime que no se ha secado. Oh, está todo seco. Está todo seco. Está seco el pegamento. Y tengo esta wea medio abrir. <risa> no. ¡Ah! Me estaba haciendo un café y por suerte tengo un poco de agua acá, aunque no queda mucho, porque esto es todo lo que tenemos. Y es preciado, es lo que queda en la cañería. La Valentina no sospecha que la casa está sin agua, por mi culpa. Coffee. Eh, en esta caja debió haber habido pegamento, pero... Claramente no Tengo epoxi pero es demasiado bueno y costoso para ocuparlo para este tipo de cuestiones Y tengo un par de cosas acá pero no mucho oh, Hay que encontrar una solución No saben lo que vamos a hacer acá No saben mi silla nueva Antes teníamos... Antes teníamos un de carrera con la Valentina Ahora tengo el asiento de carrera esto, esto es.. Pies oh, suavecita. Y se mueve fácil la ruedita. Ahora sí. Oh, que está apretado. Chucha que está apretado. Uh, oh, que está apretado. ¿eh? ¡Oh, mierda! ¡Oh, qué onda! Oh, ¡Caimán, man! Venga, para acá. Ahí está. Torque. Oh, sí. Hacia arriba y hacia allá. Uno. Y... Dos Este para acá Acá tengo lata Que no la quiero cortar y acá tengo madera Que me va a quedar mucho más cómodo hacerle un surco Dejar la manguera allá acá Estas instalaciones de PVC son como jugar con Lego Es divertido, es como ir armando tu... De alguna manera, y por mientras le voy a poner un palo para que no muera aplastado. Y es como que va este, este, este, este. Así quedó la instalación acá adentro y es realmente súper simple. Puse una T, puse un codo y saqué una manguera para fuera Ahora voy a terminar de poner el resto. Tengo entendido que no es necesario teflón sobre plástico. Vamos a ver cómo funciona. Y esta es la última. Esta sí debería ir con teflón, pero vamos a probar qué tal funciona. A ver si tiene o no tiene gotera sin teflón. Ahí está. Deberíamos tener una llave operativa. Voy a dar las otras llaves... Pero voy a sacar todo esto de acá abajo porque no confío 100% en que todo me salga en la primera. Tenemos agua de nuevo. Estoy emocionado. Ahora hay que dar esta. Muy bien. Y hay que dar esta me parece. Está todo listo. Está goteando. <risa> Funciona. Si sí, necesito, oh necesito por todos lados ponerle teflón. ¿Pero va a funcionar? ¡Yay! <risa> Todas estas van con teflón No fue de flojo, era simplemente Quería ver si es que con el plástico era suficiente Para crear un sello Pero claramente no lo fue Ahí salió esa Ahí salió esa otra ya, salió Esta vez haciendo las cosas bien Acá tenemos el teflón Y la idea del teflón es siempre ponerlo Contra el sentido que tú vas a apretar Porque si tú vas a apretar hacia allá y le pone el teflón hacia allá teflón, teflón si esa última parte yo lo hubiese dejado hacia este lado dándole las vueltas hacia allá ahora estaría entrando y me estaría deshilachando todo lo que acabo de hacer entonces, yo lo hice para el lado contrario y ahora cuando lo meta, se va a ir apretando solo ¡Consejo chasquilla! vamos a hacer lo mismo con este otro mis vecinos deben pensar que hueá es loco solo y una aquí la, la, la. Y por último Va esta que la vamos a desarmar pronto Ya está lista Voy a sacar esto porque Tenemos que agarrarnos Tenemos que agarrarnos de acá Oh, esto va a quedar bacán, weón Una pequeña distracción y ya estoy dejando la pata ¿Para qué la verada según yo? Y ahora puedo volver a apretar todo Vente más para acá, acompañame Vamos que se puede flor hace que corra más suave todo además. Esto va a quedar más apretado que la cresta Debería traer la llave de... No, de casta mm, Vertical, vertical esto, esto no va a quedar así, esto le tengo que hacer un algo Toca poner el kit de mangueras Este kit completo Me salía más barato que un par de conectores güey. Y tienen sus comitas puestas así es que. Venga la comita. Póngase. Ah gracias, huevón. Casi me quedo con las pura cana. Estos van después en la manguera. Y la manguera. Ya esta es lo más atorrante de todo. Ustedes pensarán.. Germán, compraste una manguera. Para los que estaban más atentos, la debieron haber visto hace un rato. <risa> chen Chen Chen Chen Cachate Acá estaba ahí. Me la llevo. Está buena, está más o menos buena, sí está buena. Esto es nuestra manguera. <risa> a ver cómo funciona. Ojalá que no esté quemado, debería. Estaba ahí como a la sombra. Antes de seguir avanzando, voy a ir a dar la llave y ver cómo funciona. Eh, ya no gotea. Funciona. <ríe> no tan dura. Están estas dos boquillas que van en la... Van en la manguera. Y hay una que trae este pituto. Ese pituto es para que cuando tú desconectes se cierre y no salpique agua Esta lo vamos a dejar en la punta de la manguera porque la manguera siempre queda llena de agua después tú la mueves y dispersa para todos lados, así es que este es el que vamos a poner acá y estos precintos los cortamos para reciclarlo lo más largo posible la voy a desenredar un poco la manguera ¿verdad? A esta altura estoy todo mojado porque... ¡uh! Oh, ¿Qué onda. Este, que tiene la valvulita, es el que vamos a poner en la punta para que no pase esto, que está goteando todo el rato. Entonces, adentro hasta que entre. Muy bien. Lo apretamos. Oh, se infló la manguera. Y ahora sobre esto, esto ya me acaba de pasar porque no lo hice, no lo grabé. Saqué todos los precintos para el reciclaje porque esos son muy útiles. Y este se conecta directo acá. Y queda listo. Y esta cuestión tiene. Tiene distintos chorros y modalidades. Tiene ese, este, este, este, este, este, este. este. <ríe> Me costó como mil pesos todo el kit de estos plásticos naranjos y esta payasada. Así es que está bacán. Y ahora si yo la cierro... No, si yo la mantengo prendida y desconecto esto. Va a saltar un poco de agua, pero... No gotea. Y la manguera está con presión. Si yo la quiero conectar de vuelta... Ahí, es que va a conectar. Y eso es todo. Y ahora este lo tenemos que conectar en una parte más interesante. El tamaño es penoso, pero... <ríe> Les presento a Mini Micro me pregunté sobre hidrolavadoras y lo que más me recomendaron es que fuera de esta marca si es que me compré la de esta marca lo no más económica y el tamaño, el tamaño es penoso pero para lo que la que necesito vamos a ver qué sale esta es la manguera que es corta, son 3 metros y es fome que sea tan corta pero la otra hidroladora costaba casi el doble, no, no el doble costaba un 50% más y tenía como 200 watts extra bla bla, bla, bla bla si es que quiero una hidrolavadora buena querría una para la máquina pero para eso necesito que la hidrolavadora caliente el agua así es que ahí me tendría que comprar una mega hidrolavadora para lo que voy a hacer con esta es bueno que sea tamaño compacto eh enana eh, ¿Cómo están tan tiene una bazooka esta hueá va con esta hueá este va acá ¿Cómo funciona esta weá? Ahí está Micro Mini Micro Mini ¿Qué es esto ¿Qué es esto? Muy chica Este va con este ¿Y eso es todo? Deberían Estas baterías tener Todo el enchufe por el mismo lado bueno. Se te caen Y o rompí un lado O rompí el otro ¿No tenéis de dónde agarrarla. Acá. Ah, para eso esto weón Que indigno, esto más como desechable Quizás compré muy barato weón Pero Ya, ya siento que lo estoy rompiendo oh, oh, Dios Y este es mi mango Que Entra la manguera por acá Sale el cabello por acá y sale el agua de la hidrola... es una estupidez vale. no. vamos a probarla ojalá que tire un chorro un... que me calle que me diga está ahí alegando porque ¿Qué? ¿Qué? micro micro hidro lavadora caleta cables colgando ¿Ah? <risa> agua acá. le damos el agua y se chandar. Guau. ¡Wow! sonó como un transformer la wea por favor, por favor, por favor, por favor, por favor que esta a la raja por favor, por favor, por favor que corta la manguera wea Jota, que corta la manguera suena man. si se las puede con este barro se gana mi respeto esta es la zurrón más cochina de la historia está llena de barro ahí y llena de barro acá esto fue un desastre después del incendio y está, está en barro entero le hace falta una buena limpieza y vamos a ver si el concepto funciona ahora está sin batería por eso le falta el Esto, esta es la parte que más me interesa si saca eso va a limpiar cualquier otra wea. No, justo me llamaron pero me estaba emocionando impeca para lo que la quiero ayer hizo mucho frío y los chiquillos me recalcaron lo mala idea que era tener esto fuera así es que lo dejé ayer cubierto con un cartón para que la, la helada no hiciera que esto explote como cuando se congela el agua se expanda y ¡pum! Así es que esto lo tenemos que remediar y vamos a guardar todo adentro de esta caja Y tenemos mucha suerte que me sobró un codo Así es que... Necesito un palo para esto No tengo otra de estas piezas Que es la que va de reducción en reducción en reducción hasta llegar a la llave Pero tengo otro codo Así es que esto lo podemos cortar por aquí pip y por acá pip Y que quede adentro junto con la manguera y sacarla por esa esquina hacer algo sencillo que no necesita mucha mantención porque o sea, eso con el hielo puede explotar entonces este queda oh caché! tenía hielo dentro esto es primera vez que lo veo nunca había estado en un lugar tan helado con, con el hielo, man. la manilla para el frente no me ayuda, nada, tiene otra posición más, ahí, se me va a caer el, antes era así y hacia adelante, ahora queda así y hacia atrás, muy bien, esto ya no lo vamos a necesitar, Acá. Y vamos a pegar todo de una esta vez. Ahí va una, Vámona ahí, y aquí va la otra, Vámona ahí, ahí y ahí. Perfecto, ahí va a quedar la garra. ¿Esa caja tiene electricidad constante o es solo cuando revisaría los cables pero creo que no hay ni uno con corriente en este minuto a menos que el, se active el flotador así que tendría que sacar corriente de otro lado y eso quizás lo podamos hacer quizás no <ríe> veremos cómo le va conectamos este aquí ahí está ahí está el resto de la manguera y ya nada queda la intemperie lo cual era lo más importante de esta reparación y esto también se queda acá para la próxima vez que quiera abrir esto pero rómpelo. ¿Qué? Pero rómpelo de nuevo. Ya, pues te quieto. Ahí está Muy bien. Nada va a explotar ahora. Tratando de hacer un plano inclinado y un borde de piedra acá, que no se nota mucho, pero lo voy a seguir trabajando. Ya, es más o menos lo que me imaginaba eh, Acá está el agua Ahí puso unas piedras Y esto está en, en, en, en, en esta Y esto está en ángulo hacia acá Para que el, el agua drene de arriba hacia abajo Y caiga acá entra desde la casa por acá Que deberían haber Probablemente piedritas o algún pasadizo Algo por el estilo Y acá empieza la parte Tediosa y Ardua y larga y y por eso no está pisado con la máquina que tengo para rato Sí, tengo que seguir ensanchando, yo creo hasta donde está la piedra con la que estaba trabajando. Y aquí esto lo estuve pensando todo el día, esto va a ser un poquito más ancho y aquí va a terminar como en, en redondo quizá, como un corte redondo y al frente va a ir un palo. Y de ese palo vamos a colgar las bici y todo esto va a drenar para abajo. Encontrado debajo de la tierra. Justo en el sitio de trabajo. A una altura perfecta. Hermosa y plana. Ya, sigamos. cacha me hizo el medio pedazo de... Uf. Costo cero. ¿Dónde hay más piedra? ¿Dónde hay más piedra? Está todo congelado allá afuera. Esa de ahí abajo está terrible. Esa es una ofensa contra los locos que hacen esta cuestión. Hoy día carrío todas esas carretillas. No puedo ni pensar. Ya. Esa está muy alta, esta está muy baja, esta está muy baja, esto está todo en nivelado. He aprendido a hacer esto y ahora me estoy dando cuenta que todo me está quedando en nivelado, Así es que. Qué lindo. Ah, una zarzamora, ¿eh? telarañas, pero.. ¿Qué está haciendo, Handy? Alcanza, no alcanza. No, mi idea es pues, estirar el lazo. ¿Y colgarte? Y colgarme de la. Colgar la escalera, subir por la escalera y subirme. <risa> Buen vigio No era para acá la cuestión Sí, y yo pensé que ¿Susle? no hacia la casa, era hacia la derecha, ¿no? ¿Cómo me meto para acá, weón? Handy, intento número 20. 20. La zarzamora saboteando siempre tiene que llegar a ese. candy candy oh. Ese fue para el lado. Si lo botáis desde ahí, igual vale. Hazle vibración a la cuerda, caleta. No, pero que siga para arriba la onda. Eso, eso tenéis que hacer. Una onda de mayor amplitud. Bueno, eh, claro. ¿Cuántos saben estos ingenieros acá? Bro. Vamos, Handy. ¿por qué no me está esta rama? <risa> Handy, ahora me está jugando el jardín. Ya, Handy, apunta. Aunque no lo creas, tiene una audiencia. Estamos nosotros dos acá. <risa> bueno, perfecto. Ahora la onda La amplitud, la amplitud La amplitud, <ríe> bien No, nos tomó tres semestres cerrado por nada gente ¿Y este es tu arnés de seguridad? Para aportar a la sociedad Se nos quedó la escalera, la escalera abajo <ríe> <ríe> Esto bueno, es buena idea Cuando tu seguridad depende de una cuerdita De un hilo De un hilo De un hilo de, un hilo de nylon De nylon Y una ramita me... Amigo, no me vas a estar sosteniendo con una mano Dale una vuelta al árbol por lo menos para que haya resistencia Ah, para que haya roces no. Date estar... una vuelta tú para allá. Pero... Ahí está. Handy subiendo un pino milenario de... Pino milenario, está guapi. 150 años. Oye, pero vos estáis loco, no. enfermo. Buena, bueno. ¡Ey, bro, no te llevaste el cerrucho. <risa> <risa> esta es la parte que nada sostiene a Handy. Exacto. <risa> Castigo por no llevar al cerrucho. Marquito Leighton, ¿está un camarógrafo, ¿eh? Sí Me encanta la hueá Me encanta la wea, Pírame la punta, no te enredí igual Déjame poner el hiper sistema de seguridad Sistema de seguridad ¿Qué bueno estamos haciendo? Ah, sí, una estación de lavado de bicicleta Ese nudo se ve bastante... convincente. Sí ¿Va? ¿Va? ¿Va? Por abajo se te va a pinchar el serrucho. Está apoyado en la va. Cuidado. Más serrucho, hombre. Ahora no le queda nada. Esa va viene para acá, estoy seguro. ¡Oh! Muy bien señor. ¿Cómo queréis bajar? Ni cagando de esto, de ese escalo. Súbeme la escalera. Ya, trata de que caiga plano. ¡Uy! El mango es lo más delicado de la wea. ¿Se rompió o no se rompió? No se rompió. Bien, alégrate. No sé, sí. yo solo decía. El pelado de la escalera. ¿Qué podría salir mal? Safety first. Todo un trabajo en equipo aquí. Esto, a ver. Se está agarrando atrás. Hay que como que, hay que No, hay que cortarle las ramas porque está... Cuidado, Marquito. marquitos. ¿Por qué? ¿Porque, ¿Por qué? porque para está acá? acá? Quiero rotarlo, para que esta no me moleste Porque esta me está agarrando todo el... Ya, dale Vamos acá Qué buena idea vi. Todavía no terminamos con estas piedras Pero ya tenemos el palo Así es que vamos a hacer un pequeño concurso aquí Marquito Dime ¿Querís cavar un rato? Con toda tu fuerza Pero aquí va a ser la... Acá? Yo voy a hacer el hoyo justo donde está esta piedra, acá. Yo lo puedo hacer... Acá, acá. al lado, al lado tiene que ser. ¿Y no me va a chocar? No. no, nada. Estoy seguro que me va a chocar con la máquina. No te va claro, a chocar, bueno. man Le voy a tirar tierra a su huevo. Sí. <risa> ya, listo? Tres, no. dos, vale. uno, ya. Nada. Más. <risa> oh, llegué a la roca. <risa> mira la tu loyo, mira la tu Hay rocas acá. <risa> por ahí estamos chao ¿no? chao hermoso, chao no, chao se... no me chao tan lindo que chao metí el balde entero hoy te agarraste con esas raíces reír? Sí, ya, ya, bien, ¿Estamos bien, con eso, ¿no? Yo no no, marquito oh. Como demasiado chistoso ver con <risas> cubo de risa, Cupo adentro del rollo. Este... Marquito se metió con la miguini. Dijo, no, si no acaba nada esa. eso no. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Es súper alto. ¿Le no, queda agua por altura de la bici cómo? <risas> Creo no. que... No, te Ahí tendría que ir. Guau, <risas> <risa> wow, ese está profundo. Es un marro una... barro viejo. De petróleo Cacha. llegaste a otro estrato oh. Oh. es puro barro es otra que esto es otro suelo es una más en tenemos paro de Uh, ahí llegaste al agua ¡Sí, llegaste al agua no tapo sí, no, si no se no, lo no haya sido rápido ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿tremendo? Tremendo, ¿tremendo? ¡Estaba como más blanda. llega hasta el agua! llega hasta el agua! ¡Cáchate! Al profundo el agua no se ve nada Ya, tratemos de poner el... Por ahí ¿Sí? este, este lo podemos cortar más acá para dejarlo... le ponemos una mesita tenéis que ponerte aquí <risa> Vamos a tenerte ahí no, Enterramoslo un poquito Más dura, es, más, es más recto. Ya, sácalo tú para afuera porque esto fue tu culpa. Que te quiero ver. Arriba abajo, y para abajo. Ahí va. Este lado. Voy a poner a, tar... a Marquitos Leighton a atajar esta hueá. Mira Ponte. Mira el palo así tal como está. ¿Sí? ¿Cachai? Que esta wea está recta y te saca perfecto cuando lo que tiene acá. Entonces este lado está mucho más recto y te va a quedar como un palo así. La otra opción. Entonces, es que pase lo mismo con este gancho Lo ponemos en bien en la punta y esto los cortamos y le hacemos bandeja Para poner hueá Pero hay ¿sí que alguna hueá para colgar tu zapatilla y hidroladora con todo Dejemos ese, que ese dedo apunte para allá Ahí sí hay que mantenerla, yo lo no Las bicis van a quedar un poquito encima de las piedras, pero sí, cuando no. no, no. El salto y cambio Este corte va a ser muy largo Y te da el Buena Oh man, es verdad La plataforma de lavado <risa> oh. <risa> Ya, ahí, ahora la bala Se ve terrible, campado Nada <risa> <risa> no, es que sí, me han eh. dijo que quedaba más como arriba, así que tiene que ser arriba nomás bueno, no está tan alto. O pero sea, es que allá arriba anda, no la podéis pero... lavar por arriba tampoco, decir, El barro está por todos lados. Sí, pues por eso tenemos el otro acá. Hay que dejarlo plano y a los dos hay que ponerle una plataforma con unas cuñitas para que quede. si ah. es que sería fino que ya era la bicicleta? No, ya como. Ahí tenemos todo el setup para la verla handy. Así es que Handy, hágame los honores por favor. Ah, tenemos la manguera. <risa> Falta la mitad de agua. El hilo. El hilo era la, la, la solución. ¿Qué hilo? Ahí está Voy a esperar a que te, ah, te des cuenta. Eh, a, a ver si me doy cuenta. <risa> okay, ¿Está, está buena la altura o no? Ah, la comida <risa> está Se mueve demasiado. Se mueve demasiado parece weón. Tiro es tu cuerda la que hace que se mueva tanto sí. weón. Cuelga la ría. ¿Qué, qué me vienen a modificar porque, mi.? Porque no se puede mover nada, si se mueve se saca la cresta. No, se va a caer mucho menos fácil que. No, no, no, de la punta. Siempre de la punta. Ojalá más al centro. Saca la cuerda weón. Ahí me ocurre. No, ahí no. En la punta es lo más. Ahí se te va a caer. Oye, si se corre para el lado y la punta no está apoyada, fuiste. Es que está los rieles. ¿Qué le pasó a tu rueda? Man? Suena muy raro el disco. Tierra. ¿Cómo suena? Andy, apunta la rueda para un lado. Para que no le salte la hidro. Para que no le salte tanta la hidro la hora. La la hora. Y tenemos el proyecto funcionando. El barro, bueno, hay que terminar esas piedras. Marquito Layton jugando con su bicicleta. Marquito Layton logró lo que todos dijimos que iba a pasar. ¿Saben que Mientras mal lo miro, más cacho que no es como me lo imaginé, weón. Llegamos a la conclusión con los chiquillos de que se acumula demasiado barra ya, así que ese palo va a haber que moverlo para allá. mucho más como va quedando, está un poquito más ancho y las piedras están más levantadas acá tengo un bajo que la vez pasada se nos hizo posa así es que tengo que levantar todo este segmento de acá y aquí parejo con el nivel del resto de las piedras y quiero ampliarlo una vueltita un poquito más lejos porque el palo va a ir más atrás y todo el agua y todo el barro debería drenar de esta bajadita para acá uno va aprendiendo se va poniendo más exigente y... darse cuenta cuando las vacas te están ganando la pelea No te metas por mi portón para adentro, por favor Este proyecto ha estado detenido desde hace mucho tiempo Creo que lleva acá casi un mes Y básicamente está parado porque no he dado nada en bici Y no he tenido nada que lavar acá Después de las múltiples conversaciones con los chiquillos Finalmente ese palo no quedó en la posición que quería que quedara y Igual lo tenemos que mover más hacia atrás El problema que tengo Es que este terreno está drenando agua desde la tierra Entonces acá tengo mis piedras que puedo caminar tranquilo Esto está bajo, todavía tengo que arreglarlo Pero ha sido puro barro, así que no lo he hecho Y acá es donde queda la patada con el barro Y debería drenar para allá Esto finalmente se llenó Así que esta. esta. esta la tierra está emanando agua desde algún lado el tema es que claro me debería meter por acá con la máquina pero estoy seguro que va a ser un desastre y se me va a quedar demasiado barro pegado en las orugas para acercarme hasta acá este palo va a quedar un metro más atrás en otra posición y tengo que trabajar estas piedras han habido un par de distracciones en el camino esos es palos esos es palos, esos que ven por allá pero unos temas que tengo que resolver antes de seguir avanzando con esto es que este terreno emana agua, y tengo que canalizar esa agua de alguna manera, porque de aquí sale un buen poco, y esto se está yendo hacia allá, y se está yendo hacia allá. Luego de llegar acá, bueno, a, acá viene otra, caché. no la había visto. Mira. Ah, no, entró por allá. No, estas son las mismas. Pero, en fin, acá me quedo un bajo, que es la piedra mítica que estaba tan feliz de haber descubierto. De ahora está tapada de sedimentos. Esto sigue una parte para allá. Muy poquita. Y el resto se va a nuestro patio. Y otra parte para allá. Y eso que no está ni lloviendo. Y ayer apenas llovió. El agua que emana desde aquí se mete a esta zanja. Que si no mal recuerdan. Yo la tapé. <ríe> Así que ahora tengo la pata en el patio. Porque aquí zafo. Acá el agua sigue corriendo. Es harta agua la que corre. Sigue corriendo para acá. Pero aquí, se, ya no me aguantó más la tontera de que lo tenía tapado y se me desbordó para allá. Ahí debería haber un pump track, no una poza. Pero bueno, han pasado, han pasado muchas cosas, no ya he tenido tiempo de editar. Hola a todos mis patrones. Esta es una pequeña actualización con lluvia del salto que se viene acá y la recepción que les había mostrado el otro día. Así es que, esto está todo muy desfasado, y se supone que ahora, ya con todos los proyectos que hemos ido avanzando, deberían empezar a salir más videitos. Porque, sí, ha estado duro. Ah, no habido un par de proyectos medio locos que hemos estado haciendo y no han tomado harto tiempo. Este de acá, por ahora, va a quedar congelado, no lo vamos a terminar en este video porque... estoy recién logrando editar este, que fue mucho más largo de lo que pensé, y tengo que editar otros dos, que están pendientes. Y no quiero tenerlo sin vídeo tanto tiempo, así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este vídeo sobre la estación de lavado más difícil de hacer del mundo y más fracasada de todas aún dale un like si tienes algún amigo que le gustaría hacer una hueá como esta compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el. rato.